Bueno. pues vamos, en verdad es un gusto estar aquí, es la primera vez que estamos en Chile Espero que tengamos un, buena, un buen resultado Y por lo que veo creo que están interesados en la Divina Voluntad, así que es enhorabuena Normalmente siempre hago una pregunta ¿Quiénes conocen, quienes no conocen a la Divina Voluntad? ¿Tres, cuatro, tampoco? Bueno, son pocos los que no conocen. Ahora, los que conocen, ¿realmente conocen bastante? No, no, no. Sí, que sí, ¿No falta son... la vida entera para conocer? No, pero su retiro, su retiro, su retiro. Pero de no, no, no. claro, claro, claro. lectura, de lectura, lectura, lectura, lectura. Sí, sí. Pero más o menos. Más o menos. Sí, pregunto esto porque, como hay personas que a veces no conocen nada, entonces siempre conviene tener como una introducción. O Esa es lo básico. Y yo entiendo que las personas que ya conocen, pues se les hace un poquito como decir, a esto otra vez. No, pero no, no esto, se eso no, ¿sí? sí. Un repaso. Entonces un pequeño repaso. Eso. Luego, otra cosa que es quizá nueva para ustedes, o no, no sé, pero estamos acostumbrados a que siempre cuando empieza una reunión, sobre todo tratándose de temas de Dios, se hace oración, ¿sí? Aquí no. oración. Pero quiero, quiero explicar el por qué no. O sea, en el Evangelio, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo creo que hay más de dos. Vamos a irnos acostumbrando a creerle a Jesús. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es que no le creemos a Jesús. Y entonces, si estamos seguros de que está aquí, yo pregunto, ¿y para qué lo llamo? Nos le hace como absurdo. Estamos reunidos en nombre de Él. Entonces vamos a estar plenamente convencidos, no solo de que está aquí, sino que en la divina voluntad, ¿dónde está? Acá. Así que no creo que no hay problema, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer oración. <risa> las cosas que son como intrigantes desde el principio, nosotros estamos acostumbrados a oír la voluntad de Dios. ¿Qué se entiende por voluntad de Dios? Y esto se lo pregunto sobre todo a las personas que no conocen de divina voluntad. ¿Qué, qué entendemos cuando hablamos de voluntad de Dios? Mm, qué comunicativo ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, sí pero eh, que es hacer la voluntad de él porque él no siempre nos está pidiendo él siempre nos está pidiendo que hagamos su voluntad y es por nuestro propio bien porque él no solamente nos pide cosas buenas nunca nos va a pedir nada malo uh -huh. O sea, creo que es el sentimiento común, ¿no? O sea, es lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, que nosotros hagamos. Bueno, esa es como la parte fundamental. Pero la voluntad de Dios va más allá. Si analizamos el Padre Nuestro, si ¿sí saben lo que es el Padre Nuestro, hay una petición de venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Son como dos frases distintas. El hágase tu voluntad es la parte fundamental para todo cristiano, cumplir la voluntad de Dios. Lo que Dios manda, lo que Dios ordena, y que no son mandamientos, no son imposiciones, sino son consejos para poder vivir total y absolutamente en unión con él y esto nos lograría la parte de la felicidad que él quiere para nosotros que nos creó para ser felices pero de felicidad divina no humana pero la segunda parte nunca hemos atención en ella y nunca hemos realmente tratado de ahondar ¿eh? como en el cielo así en la tierra ¿sí? ¿Qué, ¿qué querrá decir? empieza con un cómo. ¿qué es eso? comparación de, de la misma forma obediencia obediencia, obediencia. ¿cómo? en el cielo Igual no. de la misma manera que se hace en el cielo que se haga en la tierra no es que se haga en el cielo y en la tierra que es como se dice ahora si no es como en el cielo, así en la tierra. De la misma manera que la voluntad de Dios se hace en el cielo, así es como Él quiere que ahora se haga en la tierra. Y nos dice Jesús en el libro de Cielo, que quizá ya lo hayan ustedes leído, en que dice, esta segunda parte quiere decir poseer la voluntad de Dios, poseerla. ¿Sí? Vivir en ella no es nada más cumplirla, sino poseerla y vivir en ella. Por lo tanto, debemos empezar a tener este esta idea de que no es nada más cumplir, no es una orden, no es una, una sugerencia, sino es una vida, es una forma de vida. Vivir en la Divina Voluntad es vivir en Dios. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí. sí. Y luego Jesús nos va a ir dando, a través de Luisa Picareta, a través de los escritos del libro del, del Cielo, nos va a ir dando ciertas eh, pautas de lo que es la voluntad de Dios. Y nos dice que la voluntad es el motor del ser el motor del ser ¿qué quiere decir eso? que todo aquello que la persona, el ser tanto angélico, humano divino, porque todos tenemos una voluntad el ángel tiene una voluntad angélica Dios tiene voluntad divina y nosotros tenemos voluntad humana la voluntad es lo que nos mueve la voluntad es el, el impulso para llevar a cabo una acción todo lo que hacemos parte de la voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita están sentados, ustedes pueden caminar, pueden correr, pueden, pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué necesitan para hacerlo? La voluntad Que su voluntad les diga, párate. Que su voluntad les diga, haz esto. O sea, es el motor. Bueno, ese motor lo tenemos nosotros, pero también lo no tiene Dios. Dios es amor. Dios tiene infinitos de dones, de atributos y todos los atributos de Dios están incluidos en el mar del amor divino para que un atributo de Dios se mueva se ponga en acción el, el perdón la misericordia, la bondad la, cualquiera la potencia la sabiduría forzosamente tiene que salir movido por la voluntad pero sale del mar del amor divino. Por lo tanto, todo en Dios es amor. La bondad es amor, pero la justicia es amor. O sea, todo en Él sale del mar del amor. Por lo tanto, entonces, ya tenemos ese primer punto, es motor. Segundo, segunda cosa que nos dice, es un almacén. Es como una caja donde se van guardando todos los actos del ser. O sea, todo lo que hace el ser, la persona, el ángel o, el, o Dios, se va quedando guardado en, en la voluntad. Y esto a veces nos resulta un poquito difícil como poderlo digerir, pero yo les pregunto, ¿qué son ustedes? Sí, son criaturas criaturas ¿Mm? criatura. ¿qué es una criatura? ¿y qué es un ser? Un ¿y que es un ser, un es un ser una, humano? La creación una vida ¿y qué es la vida? conjunto de actos momentos, es el conjunto vamos, de actos en... lo que cada uno de nosotros es en este momento es el conjunto de los actos que hemos realizado desde el momento en que fuimos concebidos. No sé si se entiende. Sí. Todo lo que hemos ido haciendo, lo que nuestro organismo ha ido haciendo, lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que hemos realizado en nuestra vida, es lo que conforma nuestro ser ahorita. Y eso quiere decir que traemos guardado en nosotros todos los actos, todo lo que hemos hecho. Y hay una frase por ahí muy conocida. Hay que curar al niño interior. ¿Sí, ¿Sí la han oído? Sí, sí, sí, ¿Qué quiere decir eso? El pasado. que estamos En alguna época de la vida, un trauma que traemos guardado, pero que nuestro consciente no lo puede manejar. Entonces lo mete ahí en un cajón por ahí, por allá que se llama subcon subconsciente. O quién sabe qué tantos nombres le, le dan, pero de todas maneras nos modifican nuestra forma de actuar. Eso quiere decir que lo traemos dentro. Esto simplemente para ir entendiendo que es todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho no se ha perdido, está en nosotros. Dios es igual exactamente. Todos los actos de Dios, están guardados en su voluntad. Su voluntad los tiene todos en un solo momento, o sea, en un solo instante. Recordemos que Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, sino Dios es un eterno presente. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental para después poder entender. ¿Qué es vivir y cómo se vive la divina voluntad? ¿Qué actos tiene Dios? ¿Cuáles? La cremación, la, ¿Cuál la, la redención y la santificación. ¿Nada más? No, por ¿A ¿A Dios? Tiene miles. Tiene un acto único. No, no, es un acto único. Acto. Sí, por eso. Dios es un acto único, eso está sí, en acuerdo pero ese acto único tiene efectos sí. Sí. y esos efectos nosotros los hemos considerado como actos sí. entonces, ¿qué efectos o qué actos tiene Dios? ya nos, ya nos mencionaron tres los actos divinos ¿Cuáles? ¿Actos divinos? ¿Cuáles? Las cosas miedo. buenas que hacemos, no, no, lo, no. lo que hacemos de corazón. Generación del, generación del Verbo, generación del Verbo y, y procedencia y de del de Espíritu, Espíritu Santo. Santo. No se nos olvide, generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo. Y en esos dos movimientos, de esos dos movimientos, emana nosotros la parte exterior, creación redención y santificación. ¿Generación ¿Y procedencia de los la del ¿Y la procedencia sí. de los Que ¿Eso es la diestra? ¿Son tres? ¿No? yo a ¿De es sí. No, no, no, no, son sí, tres. ¿No? ¿Son tres? tres externas que emanan de los dos internos de procedencia y generación simplemente como información no es muy necesario pero creo que vale la pena tenerlo en mente estamos hablando de un Dios único y verdadero estamos hablando de un Dios que es todo amor lo primero a, a, a mencionar es ¿qué es el amor? Dios, Dios, en la, en donación donación donaciones. el amor no es sentimiento sí, no. Es el amor es un acto sí, sobre todo en Dios el amor es un acto que es el acto de darse no dar Dios no da cosas Dios se da se todo y no se puede dividir, cuando Él da cuando Él ama, se da y el ejemplo perfecto es bueno, ¿quién es el amor en Dios? el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. cuando el Espíritu Santo ama e ojo con esto cuando el Espíritu Santo ama se tiene que dar todo si no se da todo no está amando. y aquí empezamos a tener ciertas diferencias el Espíritu Santo estamos acostumbrados a pensar que nos da dones. ¿Sí? Sí, sí. Y yo pregunto: ¿será que se da el Espíritu Santo? ¿Será que nos está amando? No, pues sea completo, esas son cosas de la cabeza de uno. No. Incluido. No, no es, no es como imaginación. O sea, no, no, no, pero es que uno lo va como, como lo divide, encasillando. Lo va dividiendo. Claro, porque se da entero. Uh -huh. Los efectos son distintos para cada uno, creo yo, según lo que él cree que es necesario. Sí lo bueno, de alguna manera estamos así, pero no se está dando completo. El Espíritu Santo no se puede dar más que se da completo. ¿Sí? ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios se da entero. Mande. Que Dios se da entero. Gracias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está dando? Dios completo. Dios completo. Porque Él, él es la, el amor, el amor de ellos dos, del Padre y el Hijo, que se dan a sí mismos, entre ellos. Y en ese, ese amor cuando se da, es Dios entero que se da a la criatura. No sé si voy. el amor debe tener tres actos creo que esto es necesario entenderlo primero el primer acto es darse el segundo acto ser correspondido un amor que no es correspondido no es un amor completo y ahora ya están esos dos primeros movimientos darse y ser correspondido ahí está el amor y ahora se comunica. Comunicarse. El amor debe tener tres actos. El amor para ser completo y ser perfecto debe tener el acto de darse, el acto de ser correspondido, y el acto de comunicarse. Si ya entendí esto, ahora yo pregunto, ¿el Padre es amor? Sí, no. Él no es la potencia. Sí, sí. Él es el primer el que se movimiento da. El que se da sí. y se da completo. Se sí, da completo. En el momento que genera el sí, sí. verbo. Sí. ¿No entendió? Sí. En el momento que el padre se dona, se ama a sí mismo, o sea, se dona a sí mismo, en ese momento es cuando el verbo es generado y recibe todo, recibe naturaleza divina, dones, atributos, obras, todo. Pero sobre, sobre todo recibe el plan que el Padre quiere, el plan que Dios tiene en sí mismo. ¿Qué plan puede tener Dios para Él? Ser amado. Primero amar. Primero amar y luego ser amado. Sí. Pero ser amado por quién? Por otro igual, igual, igual. Por otro igual. Por un ser exactamente igual que él. No puede estar queriendo un amor que no sea a la par O sea, quiere un amor divino. ¿Sí? Ese es el, lo, que, lo que el padre quiere. Y eso se lo pasa al hijo, al verbo eterno cuando es generado. El verbo eterno es, tenemos la idea que es el hacedor de todo. ¿Sí? ¿O quién es creador? ¿El Padre? ¿El Padre es el... No, para mí él es corresponde. Jesús es el creador. En el libro sale Jesús es el creador. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y semejanza ¿Sí? por lo tanto si Dios es familia nosotros tenemos que ser parte fundamental eh, no para Él, para nosotros mismos y para entre todos y ese también es amor de Dios derramado en la criatura mi pregunta es ¿Hasta qué punto amamos al semejante con ese amor? Si el amor es donación, ¿somos donantes de ese amor hacia el prójimo? Esa eh, es la idea. Esto que acaba de decir es muy interesante. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. No ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque todo lo está poniendo en función de nosotros Y yo pregunto ¿Y Dios qué? Nada más así Usted se imagina un Dios inmensamente sabio, potente Todo lo que tenemos de idea de Dios Que todo lo hace para una criatura que toda la finalidad de lograr de ese Dios, incluso de venir a morir, es por ser. ¡Qué terrible, qué terrible equivocación! Un ser inteligente siempre actúa para sí y después comparte. Y después comparte. El decoro de Dios no podría quedar completo, si todo lo obrara para alguien inferior que Él todo lo que Dios hace es para Él porque Dios quiere ser amado Dios quiere ser amado y, pero quiere ser amado por alguien igual que Él nos va a compartir este es el punto interesante Dios tiene esa idea de amar pero no tiene a quién amar no tiene a quien amar. O sea, no hay un ser al cual se pueda dar y que lo pueda recibir y que le pueda corresponder. Otra cosa antes de, de continuar. Para que un bien, o sea, un amor sea completo, que un bien sea completo, se debe tener por dentro y por fuera. Si un bien no se tiene por dentro y por fuera no, no es completo ese nombre. entonces el Padre se ama a sí mismo o sea, se dona a sí mismo y ahí genera el Verbo y nos dice que la creación empezó con una palabra ¿qué, se, qué palabra es? Fiat. fiat Fiat Luz ¿qué es Fiat? es una palabra que indica acción ¿Y cómo se llaman las palabras que indican acción? El verbo. El verbo. el Verbo Eterno. Que siempre es tú. El Verbo Eterno es la Palabra de Dios. Y entonces, el Padre crea, pero crea a través de la Palabra. Y la Palabra es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, todo va a ser creado por la Palabra, o sea, por el Criado. Y ahora la pregunta ¿Qué, qué creó el fiat ¿Qué creó el verbo? La creación El amor, ah, no. <risa> el, amor, el, amor, el, amor el amor todo Él nos creó, él nos creó a nosotros nos En ninguna qué creó el verbo Así, todo no Ah, es para Dios Padre ¿Eh? Dios al Dios al externo los el el, Dios Padre la respuesta está en San Pablo. San Pablo nos dice, hablando de Jesús, que es el primogénito de toda la creación. Primogénito. es El primer ser creado es en la mente de Dios, es la humanidad del verbo. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué? porque es el hombre perfecto hombre porque es el, es el ser que va a estar fuera de la eternidad en donde Dios va a poder satisfacer su amor en el dextra en el afuera en ese, en ese ser y es un ser que es capaz de recibir el amor de Dios porque está unido al, al verlo eterno o sea es una misma persona con dos naturalezas pero la naturaleza humana del verbo, del verbo va a estar en el anexo y ahí Dios puede compartir. y eso es el único, el único acto, la única cosa que el verbo crea es uh -huh. y volvemos otra vez a San Pablo, por favor o sea, no estamos hablando de cosas fuera San Pablo nos dijo, Jesús es el primogénito de todo y luego, hablando de Jesús, San Pablo nos dice que todo fue creado por él. Por la parte humana del Verbo Eterno. Todo fue creado por él, para él y en él. ¿Vamos? como captándolo? Sí. Bueno. Entonces. Uno podría decir entonces que el Verbo la parte del intra es el verbo es el verbo divino y en la recta sería que es, Jesús que es el verbo que la humanidad del verbo es algo que a veces como sí. que no no lo, no, lo, no lo vemos como es decimos Jesús es Dios sí pero Jesús es hombre es verdadero Dios y verdadero. y verdadero hombre verdadero Dios contiene todo lo, que, todo lo que la divinidad tiene y el verdadero hombre lo deberíamos saber es igualito a nosotros y esto viene a, a dar a traste con algo que también sabemos de antes antes se nos decía que nosotros fuimos creados digo perdón que Jesús tomó una humanidad como la nuestra o sea que debido al pecado a la desobediencia de Adán ahora el verbo tiene que encarnarse como una humanidad como la nuestra no. ¿será cierto? No, no, no. no, si él es el primogénito nosotros fuimos tomados la imagen de él esa humanidad ya estaba no fue para venir a redimir la finalidad, la finalidad de toda la creación y de todo lo que Dios ha hecho es la humanidad de Jesús. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque esa humanidad iba a ser el reino de Dios en la tierra. O sea, Dios venía a reinar en el hombre. Sí, y para eso es toda la creación, para eso es la creación de, de, de esa humanidad, porque ahora tiene que venir, reinar y extender ese reino. Ahora ya con eso, ya podemos continuar con, las, con la creación del amor. El Padre dio el primer movimiento, el Hijo, Verbo Eterno, corresponde, haciendo ¿qué? Haciendo, tomando una humanidad una naturaleza que no le correspondía, que no tenía pero para poder solucionar este, esta, este deseo de Dios de amar y ser amado y el Espíritu Santo procede procede de esos dos movimientos el movimiento del Padre el movimiento del Hijo, juntos forman el amor el amor que es el Espíritu Santo ¿qué contiene el Espíritu Santo? vida divina contiene todo el Padre y contiene a todo el Hijo el movimiento del Padre el movimiento del Hijo los dones, los atributos de los dos, de los dos y ahí está el Espíritu Santo ¿qué tiene? El... sí, perdón Disculpe, en cuanto un poquito a lo anterior eh... ¿Se puede percibir como, o dentro de lo que se ha leído, como algún punto de decisión de Dios de decidir crear o de decidir formar esta reciprocidad de amor? Es decir, siempre me lo he preguntado, ¿qué pasa si Dios no hubiese decidido crear o no hubiese decidido extravertir ese amor? No podía. No encontró un amor en nada No encontró un amor nada idea tampoco. Sí, por eso, pero aquí lo que está definiéndose no, de es antes, antes de Adán y Eva, ¿no? Por eso, Dios no podía, no podía no haber creado, porque se hubiera quedado solo, solo y sin la humanidad de Jesús, por lo tanto, siendo amor, no hubiera podido darle, darle curso, y eso Jesús nos dice, un amor que no ama, es un amor que se vuelve taciturno, más o menos en palabras nuestras, deprimido. ¿Se imaginan a Dios deprimido? No, no, sería Y entonces eh, la vuelta final, digamos, para volver a ese punto de origen, eh, cuando, porque hay una parte que dice cuando, cuando todo lo que ha sido sometido a los pies de, de, de este primogénito. También el primogénito se someterá a Dios para que Dios sea todo en todos. Ahí sería como la vuelta completa. Sí, nada más que ya se adelantó. <risa> <risa> ya se ya saltó la. No, la, vuelta, la vuelta. no, porque debemos ir entendiendo el movimiento de Dios para después entender quiénes somos. ¿sí? Estamos en que ya ahora Dios está completo. Ya no tiene necesidad de nada da el Padre da, el Hijo corresponde el Espíritu Santo toma esos dos movimientos es el amor y ahora ese amor se pone en la humanidad del Verbo Eterno le comunica la vida divina y ahí terminó todo Dios ya no necesita nada y entonces la pregunta es ¿y nosotros qué hacemos aquí? por Jesús por la humanidad de Jesús por la humanidad de Jesús porque el Verbo Eterno el Padre y el Espíritu Santo están completos pero el, lo que no está completo es la humanidad la, el verdadero hombre de, de esa humanidad del Verbo no está completa porque le falta alguien que tenga la misma naturaleza de él ¿qué naturaleza tiene Jesús? ¿El ¿verdadero Dios? No está completo, pero también ¿Entienden? Sí. O sea, no tiene con quién dar esa parte humana, no tiene a quién dársela ni de quién recibirla. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su hijo Jesucristo. O sea, no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios porque Dios no tiene nariz, ¿sí? Dios no tiene piernas. No, es en la humanidad de Dios, que es Jesús. Por lo tanto, nosotros fuimos creados y debemos ser imagen y semejanza de la humanidad del verbo eterno. Y ahora sí, el panorama está completo. Dios se satisface en la parte divina, sí. Y hay una frase en María Valttorta, ¿quién conoce a María Valtorta? Bueno, María corta dice, está hablando Jesús y dice, mi amor, el amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. ¿Se entiende? Hoy sí, sí que terrible lo que somos. <risa> Pero se entiende, sí, no, no, no. no, el amor no. llegó a, a lo indecible. indecible en su perfección. ¿Qué quiere decir? Que antes de ser hombre, Dios no era perfecto. La perfección de Dios es ser hombre. Porque ahí es en donde completa el movimiento del amor. Es como el culmine de la voz. El Espíritu Santo se hubiera quedado sin poder actuar. Sin sí, comunicarse. Y esa comunicación es en la humanidad del Verbo. Y ahora el Verbo se comunica a nosotros. Imagen y semejanza. Eso es lo que deberíamos de ser. Imagen y semejanza. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de ser? Con Jesús. Sea, Dios. Hombre, Dios. Hombre, Dios. Hombre, Dios. Hombre, Dios. Hombre por naturaleza. Dios por don, por gracia. O sea, nos iban a comunicar esa naturaleza divina. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Está dicho en el Evangelio. ¿De qué manera nos iban a comunicar la naturaleza divina? Ni el Evangelio ha leído. No, wow. es el... por la adopción por, ¿Por la adopción en no. el bautizo no eso te ocurre? pues el bautizo es para sacarnos ¿Tamboco? para sacarnos de nuevo limpiecito nos infunde que de qué manera se, se nos va a comunicar la naturaleza divina porque somos, somos hombres verdaderos, sí pero venimos de una generación de hombres ahora la naturaleza divina cómo nos la van a comunicar empieza, empieza en el Génesis Adán, a ver, Adán han creado a imagen y semejanza de Dios, bueno, de Jesús, fue creado con el barro de la tierra, sí. la parte humana, y para crear el alma y darle la parte divina, ¿qué hicieron? Dos dos El con el aliento, Dios se puso en el hombre, se puso en el hombre para darle vida y ahí creó el alma y yes. creó las tres potencias del alma sí, sí, sí. y entonces el hombre ahí viene a la vida pero viene a la vida con el modelo perfecto de lo que Dios quería sí, sí, sí. y es algo que nunca hemos pensado que la santidad la verdadera santidad está en Adán sí, sí, sí. pero con eso de que ahora Adán ya no existe ¿eh? de que ya nos dijeron que es un mito que simplemente es para decir una forma de, de decir cómo, cómo apareció el hombre, entonces menos lo pensamos no, Adán existe como persona y en Adán está la verdadera santidad ¿qué santidad tenía Adán? divina divina, divina. no humana divina, y por eso Dios no le dio nada nada para hacer no le dio sacramentos, no le, no le dijo reza, no le dijo este, funda asociaciones, no le dijo haz algún tipo de espiritualidad, no le dijo nada. Ni ropa que Ni ropa que... <risa> <risa> No se me vaya a creer a imágenes. <risa> Entonces, la santidad perfecta era esa porque la santidad es la convivencia con Dios y esa convivencia está marcada también en el Génesis que nos dice que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura ¿Sí? o sea había esa intimidad ya entre ellos ese era el cielo o sea era el reino de Dios en la tierra Sí, en ese minuto estaba el amor Perfecto. O sea, en todo lo que es la divinidad puesta en el hombre y la divinidad del hombre, salud, la divinidad del hombre dándose a Dios. Dios no quiere lo nuestro. Dios no quiere sus virtudes. No quiere sus oraciones. No, lo que Dios quiere es el Dios que ustedes deberían de tener dentro. Pero ese Dios que deberían de tener dentro es dado. No. Y no hemos pedido, no hemos aceptado a esa divinidad que Dios nos quiere dar. ¿Por, ¿por qué dice deberían? ¿No lo tenemos? ¿La divinidad? Sí. está dormida. ¿Por qué deberían? Esa palabra me hizo. Pues a veces usted va al salón de belleza para que le saquen lo divino, pero pues. No le puede potencia ¿Te deja ¿Te deja ¿Te deja ¿Te deja O peor En fin Creo que se entiende O sea, no somos divinos Adán era divino Adán era divino. Eva no Eva no Eso sí lo saben ¿no? Sí, sí. No, no, no, no. Cuando explico eso Tenemos problemas De que me cuesta Que, que Dios es machista Y yo le digo Ah, esa ideología sí, de género. Porque sí, sí, tiene fe, Aquí no se trata de empoderar al hombre. No, no, no, no, no, ¿eh? no ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de qué? De que iba a no ir a la Por eso, Jesús, Jesús nos dice, nos comunica en los escritos de, de libro del libro de cielo que cuando la divinidad quiere eh, hacer una obra que va a ser para beneficio de toda la familia humana, primero lo trata con uno y cuando ese uno le corresponde, cuando ese uno le paga en amor y le paga en gloria y por a nombre de todos los que lo van a recibir, entonces lo da. Las tres obras de Dios siempre las trató con una criatura siempre la creación la trata con la única criatura que había ¿quién? con Jesús, con Jesús. y Jesús le paga o al nombre de toda la familia humana y por todo lo que iba a hacer y entonces ya lleva a cabo la creación afuera la redención la trata con nuestra Madre Santísima o sea, el fiat, el, el hágase, siempre lo hace unido con un fiat humano, el fiat de la Virgen, el fiat mío, el hágase en mí. Y la tercera obra, que es la santificación, la trata con Luisa, con el fiat voluntas tua, con el hágase tu voluntad. Entonces, aquella parte con Adán era la primera vez que se iba a transmitir en, una, en un ser totalmente fuera de la divinidad y a Jesús lo tenía pero él era parte de la divinidad ahora lo va a tratar ya con una criatura fuera y esa criatura recibe la vida divina recibe todos los dones que Dios quiere darle para, pero están condicionados no es a fuerza no es ya para que los tenga siempre sino están condicionados a su obediencia Eva no la tenía ¿por qué? porque era parte de Adán o sea, era el trabajo de Adán si Adán hubiera sido fiel si Adán hubiera pasado lo que hubiera podido hacer es primero poseerlo ya en posesión y se lo hubiera transmitido a Eva y ya entre Adán y Eva se lo hubieran transmitido a todos sus descendientes y todo hubiera quedado igual que como Dios quería pero como Adán desobedece, Adán pierde esos dones. Entonces la parte divina, la parte que, que realmente nos hacía semejantes a Dios, se perdió y ahora Dios ya no puede continuar con el plan que él tenía de extender su reino. Sí, vamos bien. Sí. sí. <risa> eh, eh, Adán libre al perdido, o sí. sea, porque Dios no lo quería. Dios lo quería a su imagen y semejanza. Dios es libre, el hombre tiene que ser libre. Si no le da la, la, la posibilidad de escoger, entonces lo hubiera obligado y el hombre se hubiera convertido en un títere. ¿Sí? y Dios se hubiera convertido en un ventríloco. ¿Sí se entiende? O sea, Dios diciéndole a ese títere, te amo, y para que el títere pudiera corresponderle tendría que ir Dios a ponerse en el títere a decir te amo yo también. ¿No se entiende? Sí, sí. sí. Perdón, si debemos ser libres, eso es lo que me hace persona. Eso es lo que me hace individuo. Si no tengo esa libertad, si no tengo esa posibilidad, entonces soy esclavo. Y el otro un dictador. Soy esclavo y el otro un dictador. Perfecto. Así que no, tenemos que ser libres, forzosamente. ¿Y qué hace Dios para que nosotros podamos ser libres? Nos un... La verdad nos hará o sea, libres. La verdad nos hará libres. Qué verdad. Eso. Que verdad, la verdad es una persona, Jesús, es camino, verdad y vida. Nadie va al Padre eso, sino por mí, claro. sí. y eso, ¿eso? ¿cómo, ¿Cómo eso? se cocina? <risa> con arrocito, <risa> todo se naciera con arroz. Quieren por otros, <risa> también. pero no por otro, a veces lleva arroz. <risa> No, no, pero ya sí, digan en serio. Nos da la misma. No, no podemos. A ver, la, la verdad, como, como es una persona, uh -huh. y tenemos tres personas en la Santísima Trinidad, la verdad eh, viene a morar en mí, digamos, vendremos a Él y haremos morada en Él. Uh -huh. Entonces, Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, una uh -huh. luz admirable. Por lo tanto, todo fue hecho por Cristo, en Cristo, para Cristo. Uh -huh. Por lo tanto, la verdad es una acción de Dios para el hombre. Uh -huh. Por lo tanto, es una situación permanente de Dios actuando en su criatura. Por eso nos regala la acción del Espíritu Santo, la ejecución del Espíritu Santo, que nos lleva a elevarnos desde el suelo que estamos a la presencia eterna de, de, de ese Dios amoroso, tierno, bondadoso que ha actuado siempre en la historia de la salvación. Uh -huh. Y se da a conocer desde el momento del Génesis hasta el momento del Apocalipsis. Todo es hablar en permanentes ríos de agua viva y, y permanente nutrirnos de la presencia del Espíritu Santo y enriquecernos más y nos vamos a demorar una eternidad en conocer a ese Dios amor que, que tengamos 80 y el problema es que hablamos en bueno, idioma creo que todo lo que han dicho es perfecto sí, es perfecto en santidad humana Sí, porque nadie que ha recibido la exclusión del Espíritu Santo ha sido Dios no ha habido nadie que haya podido decir yo hice un acto divino nadie, absolutamente nadie y por más que el Espíritu Santo nos dé, nos dé nos dé dones nunca llegaremos a ser divinos nunca llegaremos a ser divinos por lo tanto Dios siempre estará insatisfecho Ahora vamos a esta parte porque es importante. O sea, es vida. Esto que, que Dios nos quiere comunicar es vida. Bueno, donde hay vida, ¿qué es lo que hay? Actos. Donde hay actos, hay vida. Si no, no hay actos. ¿Qué necesita Dios comunicarnos para darnos su vida? Su voluntad, su voluntad, su voluntad. Porque su voluntad contiene todos los, todos los actos, todos los atributos de Él, de Dios. Y aparte es el motor que mueve esos atributos. Para que ahora nosotros podamos llevar a cabo actos iguales que Él, que podamos tener la naturaleza divina en nosotros que no nos comunican los dones del Espíritu Santo. Lo, nunca se ha comunicado naturaleza divina en el hombre. Nunca. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Que aquella caja, aquel almacén y aquel motor de Dios que contiene todo lo que Dios es, se me comunique, pero se me comunique como vida como propiedad no como algo nada más como, como, como una gracia no, como vida por eso empezamos con que la segunda parte del Padre Nuestro es poseer poseer la voluntad de Dios y vivir en ella que ese es como en el cielo, así en la tierra en el cielo no se obedece la voluntad de Dios se vive la voluntad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se obedecen a sí mismos. Es la misma voluntad. Lo que quiere el Padre lo está queriendo el Hijo y lo que está queriendo el Hijo lo quiere el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo lo hace el Padre y lo hace el Hijo. Es igualdad de obras, igualdad salud, igualdad de pensamientos. Todo es igual porque es la misma voluntad. Y si es la misma voluntad que contiene los atributos de Dios, las tres divinas personas tienen los mismos atributos. Si los tres tienen obras, son las obras que contiene la divina voluntad, y tan obra, tan creación, tan creador será el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Tan redentor es el Hijo como el Espíritu Santo como el Padre, porque son las mismas obras. Nada más que una de las personas toma la parte actuante, pero las otras dos están presentes. Entonces, tener la voluntad de Dios equivale a tener la vida divina. Cuando Jesús dice que soy el camino, la verdad y la vida, ahí debemos ir con mucho cuidado analizándolo. Yo soy el camino, ¿qué quiere decir? que debemos seguir con él, y seguirlo a él, sí. no, no, no, tenerlo a él, tenerlo. porque fuimos creados todos en él, y luego él es la vida, ¿qué es eso? Actos, que, si que si yo quiero tener vida, vida divina, es él en mí actuando, actuando, actuando, igual que él dijo, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras. Se equivoca. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Eso es lo mismo que nosotros deberíamos de decir. ¿Ustedes creen que nosotros estamos actuando? Se equivoca. Es el Jesús, es la divina voluntad, es la divinidad quien está haciendo sus obras a través de mí. ¿Sí se entiende? Esto es fundamental para luego entender cómo se vive la Divina Voluntad, para entender cómo vivimos la Divina Voluntad en las situaciones normales de vida. que Esa es una de las grandes preguntas que la gente tiene. Oye, cómo puedo vivir la Divina Voluntad en esta situación? ¿Y cómo puedo vivirla en esta otra? Si no entendemos esto, nos va a resultar prácticamente como palabras así... De otro, de otro planeta. ¿no? Y en esta mirada entonces, el, el, el diálogo de Jesús con la Samaritana cuando dice, le ha llegado a la hora, y ahora es, en que los verdaderos sí, adoradores sí, sí, sí. adorarán el espíritu y de verdad, sería en él. Sí, en él. En, en sí. él. Pero lo de espíritu y verdad, por eso en él. En él. Sí. O sea, él es espíritu, él, él es verdad. Porque está con Dios. Uh -huh. entonces bueno más o menos resumiendo, la divina voluntad es motor es almacén es unidad tiene todo no, no hay nada que esté fuera bueno. entonces motor, almacén y unidad ¿sí? y en eso comunicándolo para que haya vida vida divina se necesita que esté la divina voluntad para que haya vida humana se necesita que, que esté la voluntad humana sin la unión con la, con la voluntad divina. Para terminar, ¿qué atributos tendrá la voluntad humana? ¿Qué nos dio Dios a nosotros para poder escoger y decir si sí quiero vivir vida divina o no quiero vivir vida divina? Sí. ¿Las, qué? las miserias las miserias ¿sí? las miserias son nuestros atributos y esos atributos los podemos usar para acercarnos a Dios si las logramos vencer porque toda miseria que se vence genera una virtud entonces esos son los atributos que Dios nos dio miserias Podemos vivirlas y nos separamos de Dios, podemos vencerlas y nos acercamos a Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora sí llegamos al punto neurálgico de todo. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? ¿Qué se necesita para vivir en la divina voluntad? Llegar a la vida. Renunciar a propia voluntad. A la miseria y a la Renunciar a nuestra voluntad, sí y no. Sí y no. Digo sí y no porque al principio en los escritos nos van diciendo o vamos entendiendo que hay que quitar nuestra voluntad. No, porque mi voluntad es lo que me hace individuo, lo que me da una personalidad. Lo que hay que quitar son los atributos con los cuales actúa mi voluntad. ¿De acuerdo? O sea, debo quitar las miserias, La pero, también en pero también las virtudes. Porque tanto miserias como virtudes son humanas, son actos humanos. Han formado vida humana. Vida humana pecaminosa o vida humana virtuosa. Pero al final de cuentas, vida humana. Y Jesús lo que nos dice es, llega a tu nada. Llega a tu nada, nada O sea, que no tengas nada tuyo en tu interior y Para yo poder poner todo lo mío Pero la voluntad debe continuar Porque esa es la que me mueve y la que me hace persona Y que en definitiva me sigue creando lío Claro y que me hacen encogiarlo a él como vivir en la voluntad de, de Dios mm -hmm. mi voluntad es, es vivir en la voluntad Así de Dios es. y mi voluntad es la que permanece y mi voluntad es la que corresponde pero ya no corresponde con lo mío no. hasta ahora en la santidad humana los grandes santos han realmente vivido en la gracia, han recibido todos los dones todas las semejanzas semejanzas con la vida divina y tenemos bueno, tienen todos los grandes santos esos atributos de imitación imitación de la vida divina de la vida de Jesús nunca nadie ha podido imitar la vida divina nunca nadie o sea, ha podido decir yo creé el universo nadie ha podido decir yo redimí a la, a, la, a la familia humana nadie ha hecho un milagro por sí mismo si sí, se entiende si no tengo las obras de Dios en mí yo no puedo adjudicarme el haberlo hecho si yo no tengo los atributos de Dios en mí yo no puedo decir, yo tengo la bondad divina, yo tengo el perdón divino, no se puede. Entonces, la santidad humana es muy alta, sí, no es incompleta en el sentido de que como Dios no lo había comunicado, entonces los grandes santos no han podido llegar no por, no por, no por ellos sino porque no era el momento y Dios no lo comunicaba Dios no, lo, no no les permitió no era el momento para vivir eso en la última cena qué les dice todavía tengo mucho que decirles pero ahorita no ir con ello ya cuando venga el Espíritu de verdad o sea, el Espíritu Santo él los va, a ir comunica los va a ir conduciendo Poco a poco Hasta la verdad plena Y esa verdad plena ¿Quién será? Entonces, Jesús, Jesús Jesús. Yo soy el camino la verdad y la vida Por lo tanto ¿Qué quiere decir? Que no conocemos a Jesús Conocemos la parte exterior Y como destellos Parte de la divinidad Sus milagros pero no son señales de, de divinidad. Los, los profetas o sea, lo habían realizado, habían resucitado muertos, habían curado, habían tenido incluso poder sobre el clima, pero no son definitivos de divinidad. Actos así que ya nos marcan realmente la divinidad de Jesús, la resurrección de Lázaro, porque ahí ya no fue resucitarlo fue rehacerlo. Llevaba tres días de muerto y llevaba ya una parte de corrupción en la parte material. Ella no, no era nada más volverlo a la vida, sino rehacer lo que ya había lo que ya había degenerado. Segunda cosa así de divinidad, la transfiguración en el Monte Tabor ojalá y que como aquí en la casa de pues a ver si se nos, se, se nos revela y, el, y su propia resurrección ¿no? que la hace él no es el padre quien lo resucita la hace él ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan cuando sí. dice me ha sido dado el poder de dar mi vida y retomarla es Él el que la retoma. No es algo que el Padre hace como un milagro. sino es Él que lo vuelve a tomar. Entonces son los únicos puntos que tenemos para decir divinidad. Y como San Juan ya nos había dicho en su Evangelio, que gracias a todo lo que Jesús iba a hacer en su vida, nosotros podríamos llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que hemos querido y lo que hemos estado tratando de, de, de hacer y permanecer. Y estamos muy felices con ser hijos de Dios. Y claro, es, es grande, ¿sí? ¿Pero será todo? No. ¿Qué hay más? Dicho en la revelación pública, o sea, en la Biblia. Ser perfecto. ser perfecto. Bueno, ser perfecto, pero no es perfecto sí No, es nada es, sean santos, santos como mi padre celestial ¿no? es, es. Sea el santo y como no entendemos y sabemos que eso es imposible para el hombre ya lo cambiaron claro. ahora Yo dice sí. sean perfectos sí. porque mi padre es perfecto ah bueno así sí puedo sí. pero sean santos como mi padre celestial es el, el santo eso no lo puedo sí. pero hay hay algo más sí. qué dijo San Juan en su primera carta dice Hijitos, ya somos hijos de Dios Ya somos Pero lo que debemos ser No lo conocemos Ojo con eso Pero lo que debemos ser No lo conocemos Lo cual quiere decir que ser hijos de Dios No lo es todo Que hay algo más algo. Y dice, cuando sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, entonces sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. Tal cual es. ¿Qué quiere decir? Que no entendemos la parte divina, no entendemos cómo interactuaba esa parte divina con la parte humana. Y eso es a donde nos quiere llevar ahora, a que entendamos, que lo veamos como es, y que aprendamos a vivir de esa misma manera. ¿De qué forma, lo, lo último, en dónde está el cómo se va a lograr en el Evangelio? ¿Cómo se logra esto? Pero dicho en el Evangelio, no en revelaciones privadas. San Juan, San yo en ellos yo en ellos tú en mí para que ahora ellos sean uno y sean uno con nosotros como tú y yo somos uno y ese como tú y yo somos uno está poniendo la igualdad de naturaleza de divinidad de vida divina, de obras, de atributos de todo entonces, todo esto que estamos diciendo ahorita es revelación pública. No es Luisa Picarreta, es revelación pública. Que no hemos tenido todo el suficiente, ¿cómo diríamos? Desplazado. No lo hemos desglosado Y lo hemos analizado, nada más al, al, al vuelo, como decimos. Y nos hemos conformado con la santidad humana. Es bueno, magnífico. Pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere. Ahora sí, o sea, de todo, él... <spa> no, no puede ser Nos quiere hacer dioses, compartir. Nos quiere hacer dioses. Esto es, es importante porque a veces la gente dice: Dios. No, esto es de la divina voluntad está mal, se quieren hacer dioses. No, no queremos hacernos dioses. Dios nos quiere ser dioses. Dicho por Santo Tomás de Aquino, dicho por San Atanasio, dicho por el mismo San Pedro, que dice: Dios nos quiere comunicar su naturaleza divina. Ustedes serán dioses, recuerdo. Ustedes, ustedes serán... serán dioses, le dice a los. Es. Y, pero luego hemos tomado como algo. Sí, lectura del de periódico. De... Ah, Pero vamos a entrar. Ahí, vamos a permitir. Entonces hablaba de que debemos ser santos. ¿A qué se refiere en específico como que ¿Sí? tenemos que ser correctos? Se lo podría recibir de una, de una manera así tener las mismas actitudes y la, el mismo modo de obrar y de, de actuar que Dios si quiere, o sea, póngale ser eh, perfectos perfectos en el obrar o sea, actuar hasta donde podamos con la bondad, con la misericordia con el perdón o sea, tratar con el bien en fin, tolerancia todo lo que podamos hasta donde podamos ¿Sí? pero eso sería humano y la, la santidad que nos piden ahora es muy sencilla vamos a imitar a Dios a poco pero es que no podemos pero es que no podemos sencillo pero va a poder de a poco pero es que no podemos pero es que no los vamos a imitar la, la vida voluntad a a es la voluntad divina Podemos Como hombres Como seres humanos Eso es lo que yo acabo de entender eh, Como seres humanos Podemos imitar La humanidad de Jesús Así es. Es. Pero no podemos Imitar la divinidad Del mismo y como seres humanos sí, sí, sí. y no se trata de imitar no, no, no es que no vamos a imitar no, no, no es imitar hacer sí, hacer se, se, se trata de, que que que que de vida. Vida. ser de vivir ser, no imitar sí, claro, ser. ser, ser Dios sí. suena a energía suena a energía pero el catecismo sale yo sí y esto lo vamos a ver en sobre la doctrina Porque esto dicho así Puede quedar medio en Así como si No, esto es la doctrina De nuestra iglesia Una doctrina que nunca nos han mencionado Una doctrina que no conocemos Pero eso no quiere decir Que no sea la doctrina De la iglesia católica Ustedes deben ser Dios como decía él, no, no, no, no podemos hacer nada. Pero fundidos en, en la divina voluntad que hay que aprender. Fundido, eso, ahí lo hace, porque tú no lo haces. Lo haces todo fundido. Y es la maravilla que es fundido, porque ahí hace todo. Todo es completo. Así es. Y Jesús nos dice a Luisa Picarreta que lo único que necesita es que estemos dispuestos que tengamos disposición para que Él pueda orar en nosotros mm -hmm. y lo demás lo hace él en la medida en que nosotros lo nos dispongamos ¿Por eso? Nos porque ah, vivir en la divina voluntad es muy fácil ah, sí. pero al mismo tiempo es lo más difícil sí. es muy fácil porque el, el, el llevar a cabo la vida divina eso lo hace Dios Así que le decimos, bueno, ahí tú hazle, a ver cómo te las arregles. Lo difícil para nosotros es la, el desapego, la renuncia a lo nuestro. O sea, nosotros estamos acostumbrados, hemos vivido toda la vida respondiendo, respondiendo con lo nuestro. Dependiendo del carácter, del temperamento, de los atributos que tengamos, cuando recibimos un estímulo de, del exterior, respondemos con eso. Algunas personas responden tranquilos, en paz, otros responden agresivamente, en fin, pero siempre es con lo nuestro. En cada cosa que hacemos vamos buscando lo nuestro. Siempre es lo nuestro. Mi ventaja, mi provecho, mi gozo, mi gusto. O sea, voy buscando lo mío, no voy buscando lo de Dios. ¿Sí? Cuando yo voy a, no sé, a, a comer, no voy buscando darle al Padre la gloria y el amor que toda la humanidad debería de tener. Cuando mi riñón está produciendo, está generando orina, lo que menos pienso es darle a Dios la gloria por, por la creación. ¿O sí? No y ahorita me metí en un punto que es interesante al principio nada más dije que todos los actos los traemos que nosotros, pero ahora la es ¿qué son todos los actos? los voluntarios, los involuntarios los conscientes, los inconscientes el, la, el, el funcionamiento de mis células, de mi dedo gordo, derecho están formando parte de mi vida o sea, han ido contribuyendo a formar mi vida. El funcionamiento de mis órganos están contribuyendo a formar mi vida. Sí, sí, sí, sí, sí. creo que sí, eso es sí, obvio. Sí, sí, sí. Ahora, Mandé. Hay como que no tenemos ninguna ingenuidad, porque ahí no hay ni siquiera voluntad humana que, que maneje. No, no, perdón, que, todo, que, todo es voluntario. Todo Pero la circulación, por ejemplo Uno le puede decir al, al, o sea, al sangre, No vayas a los pies uh -huh. Por ejemplo, no, no sería un acto voluntario no, no, Pero está siguiendo Una una, una, un ¿cómo, cómo diríamos? Una, orden. una ley Una ley que le pusieron a usted Y esa ley está Inscrita en la voluntad Son actos inconscientes Inconscientes No voluntarios. Está puesto en la, en, la, en la voluntad y la voluntad maneja todo en los actos. Somos eh, conscientes de, yo diría que del 1% de lo que hacemos. O sea, del ver, de lo escuchar, de lo leer, de lo gustar, de trabajar. Pero no soy consciente de lo que hace mi cuerpo. Yo no soy consciente de cómo funcionan mis células. ¿Sí? Pero sin embargo, todo está producido por la voluntad. Por esa ley que el Dios puso en ella para decir, maneja esto. Se lo digo de una manera muy sencilla. ¿Usted cree que el sol sabe lo que hace? ¿El sol sabrá lo que él está logrando? No, tiene los atributos que Dios le puso. Y que el sol lo único que hace es transmitirlos por la luz y el calor. Listo. ¿Pero sabe que tiene que fundar a las plantas? No. ¿Sabe que tiene que purificar el aire, el agua y todo? No. Pero sigue una ley. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo decir, el sol purifica el aire, el sol purifica el agua. ¿Sí? Aunque el sol me diga, ¿qué? ¿De qué me hablas? Con, con cara de Juan, ya saben. ¿eh? Entonces, lo mismo es nuestro, nuestro, nuestro ser, nuestra voluntad. Tiene inscrito todo y por lo tanto todo está formando parte de la vida humana. Jesús nos dice que todo acto, cualquier acto, toma las características de la voluntad con la que fueron creados. Entonces, todo en nosotros es humano. Y la pregunta es: ¿de dónde sale que mis células del pie estén produciendo vida humana? De la voluntad que las está generando. No se apure. Después de unos dos o tres mil años, ayer, a lo mejor. A lo mejor el, el grano de mostaza crece, así es, y vamos creciendo en la voluntad humana, así es, como el grano de mostaza que crece por sí. En el fondo, uno podría decir entonces que eh, Dios nos crea con una voluntad humana que contiene todos esos actos conscientes y inconscientes, que está también nuestro cuerpo, ¿No? que no sabemos, no tenemos conciencia. Eso porque hemos es para entender que la célula del pie está funcionando igual y está dentro de la voluntad no. humana que es creada por Dios. No, Así es? es. Y esos atributos que tiene la voluntad humana, Dios los puso para que maneje todo nuestro, nuestro, nuestro organismo. Uh -huh. Y entonces todo lo que está sucediendo coopera al desarrollo de la, vida de la vida humana. Y es entonces voluntad humana. ¿Y qué pasaría si de repente le pudiéramos cambiar y decir, todo, quite todo lo que tiene su voluntad humana, quite todas sus miserias y quite todas sus virtudes? ¿Y ahora con qué actúa? Con nada. Ahí entra la voluntad divina y le pone todo lo que ella contiene. Y le dice, mira, aquí está todo, y yo me pongo a actuar junto contigo para darle movimiento a todo y entonces de un día para otro mi célula ya no, ya no hace actos humanos bueno, sino toma la, la característica o la naturaleza gracias. de la voluntad con la que está siendo, siendo producido aunque es el mismo acto que ahora es divino? es el mismo acto vivir en la divina voluntad no es cambiar acción Intención. Sino cambiar intención. intención. ¿Me ¿Podría explicar el, sobre el fiat creante, conservante y santificante? ¿Cómo? ¿Por eso? ¿Qué es el fiat? Es el, la palabra hacedora, es el poder hacedor. ¿Quién es el fiat? El verbo eterno y Jesús. Creante. ¿Sí? Creante, o sea, ellos crean, tienen la capacidad, una virtud creadora en donde la palabra hace, o sea crea eh, infinitamente todo lo que nosotros conocemos no sé qué más quisiera saber conservante el acto conservante nosotros hemos pensado que Dios como que tiene un acto de conservar ¿No? recuerde que en, en el acto único de Dios todo está presente en acto en acto ¿Qué quiere decir en acto? Que todo está cumplido está Que todo se está haciendo En este momento En Dios, en el acto presente de Dios Está llevando a cabo la creación Y ese acto presente de Dios Que está haciendo la, la creación Es lo que mantiene la creación en el exterior Eso es lo que llamamos acto conservante ¿Sí? No es que ya el acto conservante de Dios ya, ya pasó, porque entonces no tendríamos la capacidad de poder girar en esos actos. Porque es, después veremos lo que es girar, ¿no? y que podemos girar en todas las obras de Dios, pero gracias a ese acto único y eterno presente. Y el santificante es prácticamente lo mismo, o sea, o purificante, o sea, es el quitar, el donarnos todo lo de él para quitar lo nuestro. Mm. ¿Qué acto purificante conocemos? Exactamente la confesión. El, el purgatorio. Ah, sí. Ay, yo no. no, o sea, lo digo para entender que todo lo que tenemos nuestro. No, nos vamos a tener que ir a quitar el, el purgatorio ah, para entrar al cielo. ¿Y si estamos en la Divina Voluntad? Eso. eso, eso, eso no, viviendo viviendo viviendo. no, pero estamos hablando en forma general. Ah, no, sí, de claro, mismo. no pasa nada. El, Depende de lo que el deseas, vivir en la Divina Voluntad es un purgatorio. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, sí. Porque eso quita todo lo nuestro. Y eso es lo que el purgatorio hace: quita lo nuestro. El es un purgatorio glorioso, diría yo, y gozoso. El purgatorio es gozoso. El purgatorio es gozoso. Sí. Porque sí. sí. sí. bueno, ya sabemos que estamos sí. a ¿Cómo se sí. A ver, le voy a hacer una pequeña comparación. La pasión de Cristo fue eh, gozosa o fue sufriente gozó infinitamente porque a través del sufrimiento estaba reconquistando estaba reconquistando su reino acuérdense de las horas de la pasión ¿qué le dice Jesús a la cruz cuando la toma? ¡Ay! Y la, y la. ¿Cuánto te esperamos? ¿Cuánto te ¿Cuánto te lo que le ya sabe que, cómo debe hacerle. Claro. ¿Sí? A ver, es que sí sí, la que o sea, cruz, cruz amada. Sí. Hace tanto tiempo que, te, que, esperaba, que te busco, que te ando, sí. ando tras de ti y no te encontraba. Por fin has llegado. Aquí. Y luego la parte final. A ti te confío a todos mis hijos. Tú serás la que los lleve, la que los, los elija como grandes santos. Esa es la cruz. ¿Y nosotros qué hacemos con la cruz? No, no, no, a mí no me ven No me han estado. al final no va a pasar igual. Pero, pero humanamente, Jesús también sintió un momento pánico, ¿no? no. En un momento del huerto. No, pero es que no. humanamente por favor capote de... la, ¿Sí? ¡Sí, no no, saquenla porque no te salienta porque uno cree que no, ¿Sí? Sí, no, cree que la no la va a ser la capaz pero también él sintió miedo, miedo por supuesto es usted la que sintió miedo en él es usted la que sintió miedo en él Sí. En él. sí. Caramba, y él expresa sí, sí, sí, sí, el miedo de usted y expresa no, lo que usted debería de pedirle al padre lo expresa él porque Él tomó nuestra vida tomó nuestra vida y es la vida de Jesús en este mundo no es la vida de Jesús es la vida de todos nosotros porque nos está, nos está redimiendo Jesús no vino a otorgarnos un perdón Jesús no vino a darnos el perdón Jesús vino a rehacer al ser humano y para rehacerlo, tuvo que tomar nuestra vida que está fracturada y tuvo que volverla a hacer, a volverla a pegar. Y eso lo pegó con su voluntad humana, sufriendo, viviendo lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros vivimos y venciéndolo. Sintió las ganas de asesinar, pero lo venció. Sintió las ganas de fornicar pero lo venció, sintió las ganas de robar, pero lo venció. O sea, eso es lo que está haciendo. Y ahí en el huerto, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, es lo que nosotros deberíamos estarle diciendo continuamente. Él toma la palabra a nombre mío y le está diciendo al Padre, Padre, que de este cáliz pase de mí. La voluntad humana obrante en mí. Entonces, Jesús no es un miedoso. Jesús no pidió piedad. ¿Sí? O sea, ¿le dolió? Sí. O sea, no estamos hablando de, de alguien que no, que no padeció el dolor, el sufrimiento. Bueno, sufrimiento no. El sufrimiento. Jesús nunca sufrió. Eso que quede claro. Sintió dolor. Sentió dolor. Sí, sí. ¿Por qué no sufrió? porque el sufrimiento es un movimiento de la voluntad Santo Tomás de Aquino así lo define Santo Tomás de Aquino un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es Jesús hubiera querido que todos nosotros que todos nosotros viviéramos en la divina voluntad pero no vivimos no hubiera querido vernos como estamos, pero estamos. estamos. Sí. Así Porque que Sí, paga, Padre, con nosotros. Bueno. Sí, sí, pero la profundidad que tiene esto es, es maravillosa. Es sí, sí, Por eso, es, vamos a entender a un Jesús que está viviendo nuestra vida. Okay. Por eso es que incluso tiene que tomar los sufrimientos de los condenados. Los sufrimientos de los condenados Para poderle dar al Padre La gloria y el amor de los condenados ¿Cuándo nos sirvió? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es el infierno? La ausencia de Dios ¿Qué habrá sentido Jesús, hombre y Dios verdadero? De repente sentirse nada más Ni siquiera como hombre, sino como animal como animal, porque eso es el hombre en pecado, animales. Sí. Somos animales. Con el perdón de los animales. Con perdón de los animales. Es sí. verdad. Hay una cita de María Valtorta, que se las quiero leer tal cual, porque es impresionante realmente, ¿no? Simplemente es muy cortita ¿Qué es el alma? Es aquello que hace del hombre un dios Y no un animal El vicio y el pecado la matan Y una vez muerta el hombre se vuelve animal repelente Una vez muerta el hombre se vuelve un animal repelente ¿Qué nos diferencia del animal? Nada Nada tenemos exactamente lo mismo que tiene un animal. Lo que nos diferencia es el alma. Esa es la diferencia. Así que... ¿Y la rosada? ¿Mandé? ¿Y la rosada? Está en el alma. el alma O sea, todo lo que contiene el alma, Acuérdense, tiene voluntad, inteligencia y memoria. Y ahí es en donde está encerrado todo el funcionamiento espiritual que tenemos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos convierte en, en, en hombres. La afectividad viene de la voluntad. Y viene, de la, viene de, la, de la memoria. De la memoria. Sí, porque si nos damos cuenta, la voluntad es para unir la voluntad de Dios a la voluntad de nuestra la inteligencia es la inteligencia de Dios con inteligencia nuestra pero el amor de Dios se une a nuestra memoria ¿por qué? ¿por qué no a nuestro amor? porque para amar necesitamos recordar, si no recordamos no amamos ¿Sí? entonces todo lo que implica ese, ese movimiento todo lo que envuelve ¿sí? es la memoria me, no sé si estoy fuera del tema, pero me recordé eh, que las mascotas, las personas transforman las mascotas como en hijos, y después eh, dicen si se muere el perrito me voy a encontrar con mi perrito en el cielo después. Pues, sí. Entonces hay, hay como algo, todo me tema eso, ¿no? usted díganles que sí, porque <risa> <risa> Que se van a encontrar con su perrito. ¿Sí? Ah, sí. No, que digan, es que sí. Que sí. <risa> Sí. ese es un tema muy interesante porque todo lo que Dios crea todo lo que Dios crea toma la naturaleza de la voluntad con la que fue creado lo que decíamos todos los animales todas las plantas todos los minerales son creados por Dios son creados por la naturaleza divina ¿Y qué naturaleza tiene la voluntad divina? ¿Infinita? ¿Eterna? Entonces, ¿los animales podrán permanecer en ese acto único de Dios? Sí, sí, sí. Claro que sí. A lo mejor se encuentre con su perrito. Sí. <risa> Entonces, el hombre da gloria a Dios. da gloria a Dios cuando cumple lo que Dios le, le ha manifestado hasta antes de esto le daban gloria a Dios con la santidad humana ahora ahora con esto simplemente es un paso más ¿sí? por ejemplo Jesús le dice a Luisa que los primeros diez volúmenes son virtudes, si los han leído es el camino de la virtud Así es. Pero cuando llega, el a once, de repente le dice, bueno mira todo esto, excelente, pero déjalo, renuncia a ello. Y luego le dice algo también curiosísimo, me agrada tanto el vivir mi querer, que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. O sea, la santidad humana va a desaparecer. Fuera, porque lo que ahora quiere es esto y por eso no lo está manifestando. Eh, doctor, yo creo que somos un grupo entre comillas privilegiado que nos ha llegado este conocimiento a nosotros de la divina voluntad. Eh, yo creo que será que a su parecer eh, dios nos está como comprometiendo ya a vivir una vida divina o claro que nosotros con nuestra voluntad podemos escoger y decir que no pero pienso yo que yo por ejemplo me miro a mí misma y yo digo yo no puedo ya hacerle el kit de esto ya a mí me llegó este conocimiento y no me puedo hacer el loco entonces ya tengo que seguir tengo que seguir porque me está trazando un camino. Pero además hay mucha gente, millones de personas que este conocimiento no lo tienen, no les ha llegado y, y, y no sé, es muy difícil que le lleguen porque viven sumergidos en el mundo. Están inmersos en el mundo que no, difícilmente lo van a tener. Y yo le preguntaría, ¿en dónde sabe usted antes? En el mundo. Dios eh, tiene su tiempo ¿cuál, cuál que cada uno. Entonces las personas, discúlpeme, las personas que entonces no van a tener este conocimiento eh, dónde van a quedar si, por ejemplo, dice Jesús, te lo acaba de mencionar, que no ya él no quiere la santidad a través de virtud, que esa va a terminar. A ver. <risa> Todo lo que es eh, agradable a Dios, o sea, tiene como grados. La santidad humana eh, quedará fuera, dice que ya no la quiere, que quitará esa santidad. Si la va a quitar, vamos a ponernos en ese punto, que la quite, la, la persona ya no tiene para dónde hacerse más que decir sí o no. Listo. Pero no será más bien que ya no la desea, que ya no la toma en cuenta. Pero si es santa, pues sí, adelante, no hay problema. Después adquirirá la santidad divina, porque esa santidad la tienen que vivir todos, pero la va a adquirir en purgatorio. Ahí le van a quitar todo lo que lleva de humano. Y cuando llegue al cielo no puede entrar más que con voluntad divina. O sea, en el cielo no hay voluntades humanas, en el cielo no hay vida humana. En el cielo nada más hay vida divina. ¿Sí? Bueno, entonces, de esto se trata vivir en la divina voluntad. Es de adquirir esta, esta, esta vida de Dios. Y creo que ha quedado más o menos explicado que es para adquirir la vida de Dios, lo que debemos adquirir es la voluntad divina. Si no tenemos la voluntad divina como nuestra, no hay vida divina en nosotros. ¿Tenemos a Jesús en nosotros? Sí. Continuamente. Jesús está continuamente en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué está en nosotros? Por creación. Fuimos creados por Él. Fuimos creados para Él. Pero sobre todo fuimos creados en Él. En Él. No hay nada que esté fuera de él. ¿Tenemos a Jesús en nosotros? Sí. Pero es un Jesús que habita, está ahí eh, esperando a ver cómo reaccionamos. Puede ser un Jesús sufriente, un Jesús que está agonizando en el pecador. Puede ser un Jesús contento, en el más o menos el que se porta bien. O puede ser un Jesús feliz en el virtuoso. Pero nunca será un Jesús actuante. En, si mientras no exista esta divina voluntad. Por lo tanto, todos tenemos a Jesús en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús sacramentado, o sea, vamos como damos, ¿qué estamos recibiendo? La vida completa de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero cuando entra en nosotros, ¿obrará? Sí, sí, sí. Obrará, Obras, sí. por supuesto que no, porque si obrara nosotros, nosotros estaríamos haciendo actos divinos, pero está, lo tenemos acá. lo tenemos, sí, ese sí. Pero la presencia de Jesús dura 10 minutos, no más de 10 minutos. Se va en cuanto la especie se consume, la vida real de Jesús se va catecismo de la iglesia católica, no es algo, algo revelado este, después, sino es nuestra doctrina. Entonces Jesús nunca ha obrado en nosotros. Ha obrado en el hombre, sí, ocasionalmente. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En quién? ¿En los sacerdotes nunca han visto cómo un sacerdote consagra? ¿Nunca han ido a confesarse? ¿Nunca han ido a un bautismo? Cuando el sacerdote imparte un sacramento, por ejemplo la Eucaristía, el sacerdote consagra eh, no. no, no. Jesús. Jesús. No. los dos. Ni es el sacerdote ni, ni es Jesús. Son los dos juntos. Si no va el movimiento de los dos, no hay conservación. Ahí fue un acto divino. ¿Sí? Cuando el sacerdote perdona los pecados, es lo mismo. Ni es el sacerdote ni es Jesús Son los dos actuando a través de del movimiento El sacerdote actúa el movimiento divino Esos son los únicos ejemplos que tenemos de actos divinos en el hombre Pero al sacerdote no se le toma como propio Como, como mérito propio Lo está realizando pero el sacerdote no se convierte en propietario de un acto divino. Instrumento. ¿Eh? Instrumento. Instrumento. Es decir, que, que no todos los sacramentos o actos del sacerdote, necesariamente, son completos, sino que está la voluntad del sacerdote también. Bueno. El, el, el, eso es uno de los puntos, por ejemplo, en la consagración. Uh -huh. Si el sacerdote no tiene la intención de consagrar, no hay consagración. Aunque eh, diga todo y haga todo, pero no hay consagración. ¿Y el que comulga? No comulga. Pues es una consagración. No es idioma, no es idioma. Dejémosle algo a él. Pero no lo recibe. No, porque no. Porque no, claro. Pero uno queda con la intención y Dios valora. Es una comunión espiritual. Sí, sí, sí, sí. Y entonces con sí, sí, sí. la Divina Oriental nosotros seríamos como sacerdotes, haciendo actos de Pero continuos. Y con el mérito. ¿Te acuerdas que en el bautismo todos estamos llamados a ser sacerdotes y sacerdote, sí, profetas? Claro. El mérito. ¿Cuál es el, el mérito? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el sacerdote podría tener el mérito de la consagración si lo hiciera realmente en la línea humanitar. Él estaría llevando a cabo la consagración. Uh -huh. Incluso si el sacerdote está en pecado... El sacerdote puede estar como quiera pero si tiene la intención de consagrar ahí Jesús actúa no importa que esté en pecado incluso en pecado mortal es lo mismo que gente que comulga fue a matar a alguien después fue a comulgar o Jesús, igual está los 10 minutos pero en... agonizando, eso condena sufriendo un alma y él dice en el libro: cuando un sacerdote está en pecado y está consagrando, él se expresa que él baja por su, porque él dio su palabra, pero baja con mucho asco, le da repugnancia, bajar, pero igual lo hace. Por sí. eso tenemos Gracias. que realizar con los sacerdotes. Sí. Porque si no tenemos sacerdotes, no tenemos como Sacerdotes santos. Familia Santa, sacerdotes santos. Claro, Así, sí. claro. Sí. sí, Familia divina. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, No, a las 12 llega, a, la la hacen la de bien bien. La a las 12 la dice la señora. No, no, pero se saluda. Así, a las 12 la dice. Bueno, Con esto, no sé si hay más cuestionamientos. ¿Una consulta? Sí. Bueno, las consultas se cobran. Yo he escuchado ustedes diciendo que todo acto humano es pecado. Así es, no, no lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, si es así, ¿cuándo el ser humano está gracia para comunicar? Ah, no. <risa> Jesús dice, el querer humano es pecado. El querer es el acto. O sea, para ir aclarando palabras, querer exacto. Querer divino es el acto único de Dios, y querer no son nuestros actos. Nuestros actos fueron eh, creados, o sea, nos dio la posibilidad de, de actuar para estar en consonancia con Él, en unión con Él, en estarle pagando continuamente en amor, en gloria a Él. Nos dice que si el hombre nada más le pudiera dar a Dios lo espiritual, poco le podría dar. Y por eso le dio un cuerpo, para que a través de los actos del cuerpo le pudiera corresponder en amor, en gloria, en alabanza, en reparación, todo. Por lo tanto, el acto humano fue creado para eso, para unirse al acto divino y estarle en continua eh, alabanza y, y glorificación. Si no lo hace, está en contra. Y en ese aspecto es como Jesús dice que el querer humano es pecado. Y eso es eso que nosotros no consideramos pecado porque no lo, no, lo, no lo sabíamos. E incluso, o sea, podemos conjugar, sí, podemos porque él así lo decidió pero él tuvo que pagar una muerte por cada acto. una muerte, muerte, y que esas muertes son las que él tuvo que ir eh, recibiendo, pero el verdugo era la misma divinidad, y empezó ese trabajo en el momento de su concepción hasta el final de su vida, y es un trabajo que no ha terminado, porque él sigue, su, sigue en esa pasión, ya no es una pasión cuenta, pero la sigue llevando a cabo en la Eucaristía. En la Eucaristía está un Jesús sufriente. ¿Sí? Entonces, ese, ese querer humano es pecado, el acto humano es pecado, es dicho por Jesús. Pero en este sentido. calma es que tenemos que yo quería como aclarar de pronto saliendo de un poquito de temas ya que estábamos hablando de los sacerdotes como en esa parte que el sacerdote asiste al pecado puede darnos la comunión pero por ejemplo siempre no acude el sacerdote a que le dé la comunión pero ahora los sacerdotes Quieren que desde la comunión es el, el diálogo, ¿no? ¿Quién tema de la borró Borrón y cuenta nueva Vale. Bueno, todo esto fue para iniciar en la próxima plática ya con el tema, okay. ¿sí? que es el cómo se vive, qué es lo que necesitamos, o sea, todo el desarrollo de, de cómo llegar realmente a vivir y sobre todo, cómo hacerlo en las diferentes situaciones de la vida. Así que por eso les los vuelvo a incitar a preguntar si algo ha quedado sí. dudoso sí. o incluso negado. Sí, es decir, está, muy clara, está claro, eh, por supuesto hay que rebotarlo en profundidad y con calma. Pero usted dice que el Padre, ¿no es cierto?, con todo su poder, es la potencia, ¿eh? es todopoderoso. Pero su todopoder no, no es poder sino pasa a través del movimiento, ¿no es cierto?, del movimiento de este ser que es la razón de su vida, de su creación de esta imagen de él. Es decir, si puedo sintetizar, podría decir, tomando ese todo, que eh, el movimiento entonces es la causa de la potencia para que esa potencia pueda irradiarse, impregnarse y potenciarse en nosotros su criatura. Es su al criatura. Revés, es al revés no es el movimiento lo que le da o sea la capacidad a la potencia la potencia está encerrada en la voluntad y la voluntad o sea, es la que capacita a la potencia para actuar Dios tiene potencia de, de crear todo pero es, esa potencia requiere de ese impulso para, para ponerse en movimiento entonces la potencia Está ahí, pero necesita el impulso para empezar a llevar a cabo lo que tenga que llevar. Y eso es de todos los atributos de Dios. Dios es amor, pero el amor no ama si no es movido a amar. La bondad, la misericordia, el perdón, todo lo que Dios puede hacer está en ese, en ese no, vamos a decir, como esperando el impulso. Y esto es para entenderlo, porque todo Dios está en acto continuo de estarse dando, total. Nos está dando la potencia, nos está dando la bondad, nos está dando el perdón, nos está dando la misericordia, nos está dando la santidad, todo nos lo está dando. Pero nosotros somos los que decidimos si lo tomamos o no. O sea, Dios continuamente me está amando pero el que decide ser amado o no ser amado soy yo. ¿Sí? Dios continuamente me está perdonando, pero el que decide ser perdonado o no soy yo. No sé si, si queda más o menos claro. Sí. ¿Sí? Sí. Te voy a deber dos consultas. Me lo vas apuntando por favor. <risa> y como ya es una consulta fuera de tiempo, cosa más. Vale, eh, voy, voy a llevarlo en, en Adán y Eva. Uh -huh. Siempre me he preguntado esto y ahora, bueno, alguna respuesta tengo de acuerdo a lo que dije Yo lo veo como un partido de fútbol. ¿Cómo Dios? juega un partido de fútbol con un arquero que no sabe fútbol que en este caso era un Eva ¿con qué? con una arquera que no sabe fútbol que en este caso era Eva que no sabía fútbol incluso el, el gol lo no metió ella misma porque se metió en el arco un autobol autobol fue un autobol usted me dice, claro, no se comunicó la divinidad de Adán no le comunicó la divinidad a Eva pero el entrenador era Dios ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Que parece que como que Dios algo le faltó ahí. Entonces no sé si me entendió. Hay muchas mujeres. Bueno, nos platicamos a creo que las cosas son muy sencillas, y, pero no las vamos a aceptar porque así son Una de las, de las características de la igualdad con Dios para ser semejantes, imagen y semejanza de Él, habíamos puesto, aparte de la naturaleza, de la vida, todo lo que hemos ido diciendo, y de la libertad que ya también dijimos, era conocer el mal recordemos las palabras de Dios cuando, cuando Adán desobedece he ahí al hombre hecho como uno de nosotros conocedor del bien y del mal ¿Sí? si Dios conoce el mal lo conoce, no lo practica o sea que queden claras las palabras entonces ahora el hombre debe conocer el mal y una de las razones Aparte de lo que ya dijimos, de que Eva no tuviera esta, esta, esta parte, esta comunicación de vida divina. Era exactamente eso. Nos dice Jesús que nos equivocamos si, si pensamos que el, que el ser humano, Adán y Eva, estaban desnudos en el paraíso. Dice que estaban revestidos de luz. ¿sí? algo así como la transfiguración en el monte Tabor, o sea, la parte eh, espiritual, la parte divina en Aná, y la parte de la gracia en Eva, refugían en ellos, no estaban desnudos. No entremos en detalles con, con, con el pecado de Eva, pero Eva, al momento de, de aceptar la sugerencia del demonio, ¿qué pasa? Pierde su luz, cae en pecado, pierde la gracia cae en pecado, ahí no pasa nada, Dios no se presenta Dios no se, no no, no los cuestiona, no hay nada en él, ¿por qué? porque Eva no era la, la depositaria de este don, el depositario era Adán cuando llega Eva con Adán Adán debería de haber conocido el mal en Eva le debe haber dicho, oye ¿Qué te, ¿Qué, te ¿Qué, te ¿qué te pasó? ¿a qué es el de belleza? o sea es el punto en donde ahí debería de haber conocido y lo dice Jesús dice pobrecito de Adán no conocía el mal no había quien se lo, quien se lo representara recordemos que el mal no existe de acuerdo el mal no existe el mal es creado es la ausencia del bien ¿sí? y lo único que puede quitar al bien de un lugar es la voluntad del hombre aquí estamos hablando de nosotros es nuestra voluntad por lo tanto Adán no tenía conocimiento del mal y debería de haberle llamado la atención a Eva y dice Jesús si la hubiera tomado y lo hubiera llevado conmigo con eso, conmigo. Yo lo hubiera perdonado, le hubiera quitado de la mente todo lo que el, la serpiente le había imbuido y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Plan con maña. Plan con maña. Plan con maña. Para conocer el mal, el hombre. Sin, sin, sin llevarlo a cabo, sin tenerlo que practicar, y que pudiera haber tenido en la, la victoria sobre, sobre estos dones que le habían dado, era que lo conociera el otro. ¿Sí? ¿Queda claro? Y entonces, sin conocerlo, no es problema, eso solo igual a Dios. Pero no practicarlo, lo malo es que él aceptó y se lo comió también uh. ¿sí? entonces Pero, disculpe, es que no sabía que No, no por el... eso lo aceptó no lo aceptó ni siquiera lo comió no lo comió simplemente le llamó la atención y se le olvidó amar, amar a Dios, Dios y se le olvidó que Dios lo amaba porque una de las señales del amor es obedecer y entonces, en el momento que desvía la vista de Dios y lo pone en el fruto que le están ofreciendo, ahí, en ese momento, perdió la vida. Toda la culpa de la mujer. Exacto. Y Ese es el único error de Dios. Qué terrible. es el único error. Claro, claro. fue como decir y hasta el mismo Dios ha de haber dicho ¿pero qué hice? Sí, pero la salvación y la Virgen María la obra más después de por lado, de por lado. hasta aquí llegaron los hombres <risa> hasta aquí llegaron los hombres que nos me Gracias. sí sí es sí. sí. sí.